Má, perdona, te hice llorar, mami, perdona por no valorar. Si hubiera arreglo, lo haría sin dudar. Si hubiera arreglo... No entiendo qué me pasa, esto me está matando Me perdí entre pastillas y ya lo estoy pagando Lo estoy pagando caro, ¿cómo pude atreverme? Me aferré a esto y ya no sé reconocer Necesito escuchar la sirena y alejarme No quiero que cuando despiertes dentro de la casa puedas encontrarme No pude contenerme, o es que no te ame tanto Ya no puedo hacer nada, me está ahogando el llanto Ya no sé cómo vivir, solo causó heridas sin ti Entonces Dime para qué quiero esta vida No te culpes por mis actos Ni cuestiones lo que yo te diga Como quisiera cambiarlo todo Pero la culpa en el fondo no se olvida Te debí la vida Pero no tiene sentido hablar de amor Por cada error que contigo he cometido Quisiera que borraran nuestros recuerdos de la mente Para que no llores por mí Que no me duela perderte Perdóname por todo Yo siempre te hice mal Siempre te hice llorar Intentar y no lograr A cualquiera puedo lastimar El tiempo se me termina, ya llegará la primavera Perdóname por no ser lo que quisieras que fuera No te merezco como madre, solo te entregué miserias Nada floreció en mi jardín de mil tragedias Ódiame tan solo, odiame, te juro que es más simple Poder dejar de amar y así dejar irte Por eso me voy yo, sé que vienen a cuidarte Si no serás sencillo ya no debes preocuparte Me voy y ser eterno como el amor que sientes No te culpes por mis actos, siempre fui un delincuente No pude hacerlo bien y de eso estoy consciente Te amo y si me voy es para amarte eternamente te que no sé lo que te hice tan perdido que perdí el sentido y en lo que sí. No me duelen mis heridas, lloro por tus cicatrices. Por ti pude decir no, pero siempre dije sí. El sí, quiero probar el sí. Si quiero más, y ahora estoy pagando caro el error del no. Porque si te hice llorar y si no te veo jamás, será mejor porque sabré que tu dolor se termina. No. Perdóname por todo, yo siempre te hice mal Siempre te hice llorar, siempre lo voy a lamentar Me siento tan cansado de intentar y no lograr A cualquiera puedo lastigar Mami, yo no te puedo escuchar Si hubiera arreglo lo haría sin dudar Si hubiera arreglo